Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project eh, Lo primero que quiero decir es que la persona que vais a ver a continuación para mí es un referente y para mí me llena de orgullo y de satisfacción porque gracias a ella pues cosas como mi tratamiento de DMT pues están más cerca, entonces doy gracias a Mónica por ser como es, por demostrar tanta valentía y por demostrar que la salud mental eh, no tiene que ser un tabú y que todos merecemos una vida mejor, yo estando en esta jaula en la que estoy, en la que me encuentro debido a mi fobia social y no poderla ver, pero ver cómo me envía un vídeo, cómo me envía, hace que me vengan ganas de llorar pero voy a sonreír por ti porque realmente eres un ejemplo para todos los demás y animo a todos los demás a hacer exactamente lo mismo que hizo Moon gracias, aparte incluso se hizo miembro del canal y se está viendo todos los vídeos, se está comentando todos los vídeos igual que Maxi y otras personas cada vez somos más en este proyecto y sé que una vez se finalice mi tratamiento podremos empezar a mejorar la vida de muchas personas así que sin más eh, os dejo con ella y so, so, sobre todo escuchar sus palabras porque es una persona de la que todos deberíamos aprender algo una persona que se expresa de una manera siempre sonriente que no tiene un no para los demás y de verdad que yo siempre he pensado que el mundo es un lugar mucho mejor de lo que, de lo que nos pensamos de lo que es y gracias a personas como Mónica hay una muestra de que eso es así por eso que aunque esté aquí y aunque muchos días esté en cama y joder hay días que digas vaya mierda pero personas como Mónica nos tenemos que levantar y tenemos que seguir luchando porque el mundo vale la pena porque está lleno de personas increíbles y Mónica es una de ellas un abrazo te quiero mucho Mónica desde la distancia gracias Hola buenas eh, ayer recibí una visita y me entregaron este proyecto. Es, es un proyecto... Bueno... Wow to be final box. Que ahora os explico... Para... Cuál es el fin... Del proyecto. Les presento el proyecto... Uh, what uh, Mr. Bugs Cada caja contiene en una herramienta especial para mejorar y a, o alegrar el día de, de alguien que amas Pero eso no es todo El 30% de los beneficios obtenidos de, de cada caja es utilizado para fines sociales Al recibir la caja te comprometes y usar para ayudar a un ser querido Se animan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 de otra persona. Bueno, eh, es un, un, un proyecto bastante bonito y la idea es de, para poder mejorar la salud mental y que tengan más tratamientos como poder tenerlo David. Eh, es que todo lo que podamos compartir, eh, ver sus vídeos hasta el final y dar me gusta y unirse, suscribirse, podremos ayudar a más gente a poder tener estos tratamientos para que puedan tener pues, bueno, una vida mejor. Y voy a enseñaros que trae la cajita que esta cajita irá destinada a otra persona especial vale, entonces trae dos cascos una pulserita que el verde tiene su significado trae una tarjeta personalizada para mí la sonrisa me define. La sonrisa es un arma muy poderosa contra la ansiedad y la depresión en momentos difíciles. Recuerda que tienes la capacidad de encontrar motivos para sonreír y que cada vez que lo haces estás fortaleciendo tu mente y tu corazón. Y luego os trae aquí eh, el proyecto todo especificado, bien explicado. Aquí están los guapos. Y si quieres que se personalice, bueno, a mí me la han personalizado también, la cajita de Ani y David y you, para Mon, Gracias por tu sonrisa, tu alegría y por ser la luz que nos guía. Ay, muchas gracias. Un besazo muy fuerte.